El director de tránsito del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís pide a las demás instituciones a involucrarse para rescatar los espacios públicos de esta ciudad. Daniel Canel asegura que el Ayuntamiento hace los esfuerzos necesarios, pero no cuenta con el equipo requerido para este tipo de trabajo. principal sobre la, los operativos de recuperación de espacio público muchas veces...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 ...de la población, eh, ve muy positivo las labores de recuperación de espacio público... ...y cómo se ha visto la ciudad, una ciudad limpia, ordenada, con fluidez... ...que beneficia a los comerciantes y a los propios ciudadanos. También se refirió al operativo de señalización de calles... ...que el Departamento de Tránsito desarrolla en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ya estamos esperando un, una compra de material que se hizo mediante un proceso de compra de manera transparente para continuar con la señalización culminar con la señalización de la calle Salcedo iniciar con la señalización de varios tramos de la avenida Libertad y culminar la señalización de la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Y ETN, su noticiero regional. Robinson Polanco.